Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un primer video de alemán en la calle, Deutsch auf der Straße. Bueno, hoy día en realidad se trata de alemán en el parque, Deutsch im Park. Los kids. Si es tu primera vez en este canal, bienvenido al canal Tonabelira. Mi nombre es Daria, aquí nos enfocamos en el estudio del alemán paso a paso Y cómo aprovechar este proceso al máximo Hoy día nos encontramos en el parque in Park, Y como pueden ver aquí tenemos un río adelante de nosotros Teaflos Y alrededor del río podemos ver algunos árboles Tipoime, Tipoime. Por el río de vez en cuando pasan unos botes, das boat, das bot, das motorboat, el bote motorizado. Y también alrededor del río tenemos muchas steine, die steine, las rocas, die steine. Heute es das Wetter sehr schön, die Sonne scheint, es ist warm. Heute es das Wetter sehr schön, die Sonne scheint und es ist warm. Hoy día el clima está muy bueno, el sol brilla y hace un poquito de calor. Cuando pasan los botes, se generan unas olas en el agua, divelen, divelen, las olas. Y alrededor del agua tenemos muchas plantas, dipflansen, dipflansen, las plantas dipflansen. Es ist ein bisschen windig. Es ist ein bisschen windig. Hay un poquito de viento. Es ist ein bisschen windig. Und im Park ist es sehr still. Im Park ist es sehr still. Hay un silencio en el parque. Im Park ist es sehr still. Con este término bien relajante me despido de este video Deutsch auf der Straße y me alegro vernos en un próximo video. Bis zum nächsten Mal.